¡Nastama! Ataque, 8. Defensa, 4. Este monstruo no parece tener sentido del humor. ¿Por qué no pueden solo... dejarme tranquilo? ¡Mira lo que has hecho! Está llorando. ¿Qué? No es verdad. Lo siento, Flower, no puedo irme así. No estoy llorando, solo que mis ataques son así. Le preguntas a Narsado si quiere hablarte por qué estaba ahí tan solo. ¿Qué? ¿Por qué siquiera te importa? ¡Déjame en paz! ¡Ah, friz, no! ¡Solo, solo vámonos! Le preguntas si realmente desea que lo dejen solo. Solo quieres hablar. Friz. Sí. Solo te estoy diciendo que no quiero estar con nadie, niño. A nadie. Todos ustedes deberían desaparecer Desaparecer Como él lo hizo ¿Quién desapareció? Es que nadie Solo un trozo de basura tonto y de velucho que solía llamar primo Estoy mejor sin él Así que... pelearon Solo le dije la verdad Está obsesionado con ser una estrella Pero apuesto a que nadie le vería ¡Ni siquiera es bueno! Pero como ya he dicho ¿A quién diablos le importa? Creo que deberías disculparte. Estoy tan harto de este niño. ¿Me estás diciendo qué hacer? No, no. Yo solo... Eh, eh, él debe estar muy triste. Y solo. Así que... Je, solo en un mundo como este. ¿De, ¿de verdad le odias tanto? Yo... ¿Le sonríes pacientemente a Nassar? Supongo que no. No soy tan malo. No retiraré lo que dije, pero... No me dolería el volver a verle. Así que eso. Perdona la descarga de ira. Me iré y ya. Eres un niño raro. Adiós. Por cierto, esa actitud tan amigable que tienes... Morirás si sigues así. Yo solo te digo eso. Lo siento, pero al final todo parece haber acabado bien, ¿no? No deberíamos preocuparnos más... Oh, me olvidé mencionar que hay una. Sí, una trampa, no es la primera vez que pasa, está bien. Más tarde. ¿No vas a comer, Flowey? Eh? ¿Acaso saben de lo que están hechos? No, ¿de qué? Uh, no, no importa. Después de comprar algo de comida, continúas tu camino. No, no entiendo qué pone aquí. Dice, solo hay un interruptor. Ya te has caído suficientes veces para lo que te queda de vida. Espera aquí, yo lo haré. Gracias. Decir es sentarte y esperar. Está tomando su tiempo... Escucha clic. ¡Howdy! ¡Está! ¡No wey! ¡Oh! ¿Está hablando tanto? Oh. ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Continuemos! Espera, antes de eso, encontré algo que podría serte útil. ¿Oh? Toma. Un... ¿Un lazo? Sí, sí, sí, yo no, no. Es armadura. Y entonces siguieron caminando. Encontraron nuevos puzzles. ¿Es que no ves el interruptor que está ahí atrás o qué? Uh, nuevos enemigos... Me meteré contigo. Llegaron a una intersección... Vayamos arriba primero. Quizás encontremos algo. Y entonces encontraron... Algo más. ¡Guau! Wow. No puedo ver nada desde aquí abajo. ¿Qué importa? ¡Oh! ¡Genial! ¡Eh, hey, aparta tus ojos de la vista un momento y mira esto! ¿Qué? ¡Un cuchillo de juguete! ¡Es mucho mejor que ese palo que encontraste! Con esto tus posibilidades de sobrevivir serán muchas no, no más... No ¡Exacto! ¡Por supuesto que no lo...! Espera... ¿Me repites eso? ¿Qué quieres decir con que no lo necesitas? No, no... Tengo el palo... ¡Eso no es suficiente! ¡Es demasiado débil! ¿Cómo puede eso contra alguien? Mira, ni te estoy pidiendo que mates. Es en defensa propia. ¡Por favor! ¡Tómalo! No, el palo es suficiente. Frisk, ¡Te juro que... te juro que... no. Mira, ¿sabes qué? ¡Bien! Tampoco es como que hayas escuchado ninguno de mis consejos hasta ahora. ¿Chloe? Eh, he sido un tonto. Al pensar que tú, un humano, necesitarías mi ayuda. Supongo que esto es un adiós, Frisk. ¡Espera! Flowey. De repente te sientes increíblemente solo. ¿Estás ahí? Vamos, esto ya no es gracioso. Flowey. Pediste ayuda, pero no vino nadie. Por favor. Lo siento, no quería hacerte enfadar. Te escucharé. A hasta coger el cuchillo, así que por favor. Por favor, no me dejes solo. Lo siento. He hecho llorar a un niño. Soy lo peor. Lo, lo siento. Me enfadé, entiendo que no quieras hacerlo, lo capto, ¿sí? No sé ni en qué estaba pensando, no, no puedes hacerlo tú solo. Yo, mira, no volveré a actuar así de nuevo, ¿está bien?